Chaparro Amargo ¿Qué es el Chaparro Amargo? El Chaparro Amargo Castella Erecta SPP. Texana Es un arbusto que crece en México y en el suroeste de los Estados Unidos Tiene una variedad de nombres comunes entre ellos Corona de Cristo, Ilvirinda, Cuasia, Hierba del Perro y Amargosa Sin embargo, algunos de estos nombres también puede ser referencia a otras especies del género Castela. En México coexisten cuatro especies de este género con propiedades terapéuticas similares, llamadas por el mismo nombre común. El sinónimo latino de su nombre científico es Castela texana y Castela tortosa Diego. En inglés se le conoce comúnmente como Alton Castela y Crucifión Torro. El arbusto es altamente espinoso y se cultiva en territorios sanitarios y subtropicales. El hombre genérico hace honor al naturalista francés René Richard, Luis Castel. En la planta se utilizan las ramas y la raíz y deben estar presentes también las hojas. En medicina tradicional ha contra parásitos intestinales, amebas y diarrea. La planta pertenece a la familia Cimarumaceae. Algunos de los miembros de esta familia presentan actividad antitumoral. Varios cuasinoides han sido aislados del estrato metanólico obtenido de la raíz de la planta. El efecto amebicida se atribuye principalmente a uno de estos cuasinoides llamados chaparrín. El estrato acuoso del chaparro amargo es antimutagénico. Antioxidante y antígeno tóxico Los cuasinoides constituyen una clase de sustancias encontradas casi exclusivamente en las plantas de la familia Cimarugaceae. Químicamente se consideran penos biodegradados con alto nivel de oxigenación, presentando una amplia gama de actividad biológica. Los cuacinoides son compuestos naturales cuya estructura es cercana a la de la cuacina. La cuacina es la sustancia natural más amarga que se conoce aproximadamente 50 veces más amarga que la quinina. Los cuacinoides presentan una amplia gama de actividades biológicas como anticancerosa, antimalárica, tóxica pagoinimidora de los insectos, insecticida. Amebicida, nematicida, antiviral, antiulcerosa, antituberculosa, afrodisiaca, antioxidante y antiinflamatoria, entre otras. Se emplea en el tratamiento de problemas gastrointestinales como colitis, diarrea, disentería y gastroenteritis viral, gripe estomacal. Al facilitar la digestión, se recomienda en los casos de dis y también es estimulante del apetito Actúa como tónico hepático y para problemas en la vesícula biliar En estos casos emplea sobre todo la corteza del chaparro La resistencia creada por el parásito de la malaria humana Plasmodium falciparum a la cloroquina y a otros fármacos antimaláricos ha incentivado la búsqueda de nuevos medicamentos para el combate a la enfermedad. Varios cuasinoides presentaron acentuada actividad in vitro contra este parásito. Además, hay evidencia documentada acerca de la actividad antimalárica de simaros Base. leve actividad antichagásica el extracto metanónico del chaparro amargo exigió baja actividad contra la forma epimastigote del protozoo Trypanosoma cruzi este parásito es el causante de la tritano o mal de chagas se logró aproximadamente 33% de diminución del crecimiento del protozoario. De Actividad antiparasitaria. El extracto acoso del chaparro amargo es tradicionalmente usado en México y China en la forma de test o cápsulas para el tratamiento de disenterías y amebiasis. La planta tiene actividad de frente a las especies entomega histolítica. Destruye tanto los quistes del parásito, que se forman en la mucosa intestinal, como el parásito adulto. A diferencia de los fármacos amedicidas comúnmente usados, el extracto acoso del chaparro amargo presenta propiedades antimutagénicas, esto justifica un mal el uso de esta planta, en el tratamiento de, de amebiasis. Inhibe el crecimiento de insectos. Entre la actividad de los cuasinoides se incluye la inhibición del crecimiento de insectos. El extracto metanólico de esta planta muestra una gran capacidad para detener el crecimiento de insectos, como la polilla Heliotis virensens. El cuasinoide que inhibe esta propiedad fue designado como chaparra marín. Actividad antitumoral, la actividad citotóxica de varios cuasinoides ya es conocida. La actividad in vitro contra la leucemia linfocítica ha demostrado ser leve en el caso de los cocinoides del chaparro amargo. Actividad antioxidante. El estrato de chaparro amargo es un producto antioxidante y podría prevenir la acción de radicales libres derivados de otros mutagenos farmacológicos. Las propiedades antioxidantes explicarían el rol protector contra células hepáticas precancerosas en animales en experimentación. Sin embargo, esta propiedad aún no ha sido validada en ensayos clínicos en seres humanos. El carácter antimutagénico del extracto acuoso disminuye el número de mutaciones inducidas por la norfloxacina, una proquinolona que produce radicales libres. Para lesiones en la piel, de manera tópica se usa la tintura, la ecuación o bajo forma de cataplasma. Estas de tintura elaborada con las ramas se aplican en la piel cuando hay lesiones de acné. Otras dolencias de la piel como eczema y psoriasis han sido tratadas con cataplasmas o lavado usando la ecuación de las hojas. También se han usado para lidiar agulladuras externas. El sabor tan amargo de la planta hace que prefiera consumirse el polvo en cápsulas, elaboradas a partir de la raíz, tallos y hojas. Tanto las cápsulas como las tinturas y jarabes pueden conseguirse de manera comercial. Tradicionalmente se prepara la decocción de las ramas en agua hirviendo. Para ello se hace un cocimiento con aproximadamente 50 gramos de hojas para un litro de agua. Se lleva a ebullición durante unos 40 minutos. Seguidamente se cuela y se completa con agua hasta 2 litros. Se toman 250 miligramos, es decir, una taza. Contra parásitos. Contra amebas y parásitos debe ser ingerido en ayunas durante 9 días. Luego durante 7 días se descansa y se retoma nuevamente. Para diarrea. En caso de diarrea se ingiere una taza tres veces al día, media hora antes de la comida hasta observar mejoría. Para la piel. La preparación para la diarrea puede servir para aplicación tópica. También se usa para hacer enemas. Las ramas se ponen en remojo y ese líquido se toma como un té frío. Contraindicaciones No es aconsejable su consumo durante el embarazo o si se sospecha su existencia. Tampoco es recomendable su ingestión mientras se esté amamantando. Si se está en tratamiento contra la anidiasis, Puede haber interacciones entre la planta y los medicamentos. Es necesario en ese caso consultar al médico antes de tomarla. Debe evitarse el consumo si existe un padecimiento renal o hepático. El empleo a largo plazo puede provocar un descenso en el número de glóbulos rojos.